Eh, misiones subida de nivel, hazte con el pack de mis subidas de nivel. A ver, el pack. Eh, San Sánchez, ahí estás, aceptado. <ríe> Primero en unirte. Eh, a ver, vamos a ver esto. Vale, eh, supongo que también estarás... Lucas, saludos, ¿qué tal? Bienvenido. <ríe> ¿Qué, ¿Qué sucede, Lucas, tío? <ríe> ¿Por qué ese comentario? <ríe> no te lo esperabas, ¿eh? ¿Otro? Exacto, exactamente. Exactamente. La... <ríe> eh... ¿Qué te iba a decir? Sí, bueno, técnicamente... Mmm, quedan un par de horas para, para que sea sábado. Entonces, bueno... Eh, una cosa, esos son murciélagos. ¿Quién ha hecho eso? Tío? Ah, es como una especie de baile, ¿no? O sea, eh, ¿te viene bien unirte, Lucas? Ahora, o bueno, Kaiser sí que está, vamos a invitarlo. Eh... Tech también. Sabumacher, me suena bastante de haber estado. Vale, Kaiser se ha unido, perfecto. Eh, vale voy a voy a cambiar el para que se vea el chat vale a ver esto por aquí vale ahí está es que así es mejor así eh, veo los eh, pero estás ahora por aquí o oh, saludos Kaiser y y Sánchez si queréis hacemos una ronda de tres, ¿os parece? ¿Qué tal, Kaiser? Bueno, en el anterior directo hemos ganado... ¿Cuántas han sido? Cuatro cuatro partidas seguidas, tío. Ha sido tremendo, tío. De hecho, bueno, le he cambiado la miniatura y todo para que lo podáis ver cuál es. Es el de hoy. Que ha estado Lucas con nosotros. Eh, o sea, una barbaridad, tío. Nunca... Creo que... Ah, eh, Jaime, no no estás ahora, no te viene bien. Bueno, igualmente, si podéis apoyar un ratillo... yo A ver, en principio no tenía pensado tampoco, ¿no? Pero mmm, no sé si llegaremos a las dos horas o así. Pero bueno, eh, la idea es un poco pasar el rato y ya está. O sea, ya sabéis que, bueno, ya hice el directo del viernes. Eh, este es un extra, ¿vale? Vamos a decir. <ríe> lo, llamaremos, lo llamaremos así. Eh, pero bueno, nada, espero que estéis bien Si queréis, no sé, contarme algo por aquí Alguna novedad sobre Fortnite o algún videojuego Por cierto, deciros también que tengo el canal principal, ¿vale? Que ahí el tipo de contenido que subo Pues es, es más variado que aquí, ¿vale? Aquí en el secundario Pues ya sabéis que subo Hero Company, Fortnite eh, yo me voy mañana y, ah, y vuelves el domingo Jaime, tío. pues un buen fin de semana eh, una escapada tal vez para descansar y eso o jugaré con dos partidas porque ya mismo voy a jugar un... ah, vas a jugar un torneo tío pues suerte y qué torneo es, por cierto igual nos animamos también por aquí a jugarlo <risa> oye verdad ima... Radio, qué turbio que os imagináis eh, se pone Kaiser y su compañero, y me pongo yo con otro. Y, y, en un, y en un momento dado en la misma isla, no, porque también esto es un absurdo. Porque cuando se hacen torneos, es sería muy difícil, vale, que, que apareciéramos tú y yo en una misma partida y, y nos tuviéramos que enfrentar. O sea, sería qué opinas sobre la nueva actualización. Eh, es que en principio, a ver, lo que han hecho como nuevo, no, no lo veo tampoco. ¿A qué te refieres con, con lo nuevo? Que no, no veo que hayan hecho así ningún cambio así drástico, De hecho, yo espero que en la próxima actualización... Ah, por cierto, va a ser el 3 de diciembre, según creo que me dijo Lucas, ¿no? O... No, me lo dijo Gatillo. El 3 de diciembre la nueva actualización, ¿vale? Ah, vale, las espadas. A mí, mira, la pistola láser, para mí, opinión personal, me da mucha suerte, tío. No sé si será algo psicológico o lo que sea, pero para mí la mejor arma que se me da, como decir, mejor, es la pistola de d'asse, tío. Me parece un arma tremenda, tío. Y es un arma que en principio, pues, solo estará en el... Solo estará, pues, momentáneo, porque eso luego lo quitarán. Pero por mí me gustaría que la dejasen, tío. Pero, claro, no forma parte del, del tema de las armas y tal. Entonces, nada, pues ahora, pues nada, aprovechar el tiempo que tengamos con esas armas y ya está. Volverá también lo del tema de la colaboración de Dragon Ball, lo del tema del Kameha. no se me daba muy bien la verdad, no jugué esa temporada y tal este verano, pero no, en principio no tengo pensado comprar skins así como, es que tengo muchas tío, o sea realmente tengo tengo más de las que en principio necesitaría, tengo muchas tío. Y normalmente reservo, pues eso, eh, reservo los pavos para el próximo pase de batalla, que yo ya os digo, o sea, que es que es muy recomendable que os lo pilléis los pases, porque vienen un montón de skins, eh, vienen, tienes un montón de objetos, banners, una pasada, la verdad. Y luego ya te digo, o sea, lo invertido lo recuperas, entonces... ¿Las ves caras? A ver, algunas, algunas, bueno, es que eso es como todo, ese es el precio que que ponen, claro, es como, es como el arte los cuadros, ¿qué vale este cuadro? Pues, no sé, vale, yo qué sé, 20.000 euros, y otros dicen, no, este cuadro vale 5 euros. Eh, ya, pero el pintor dice que vale 20.000 Entonces, claro, si el pintor dice que ese cuadro vale 20.000 Y tú quieres gastarte 20.000 Pues ahí está, el tema de las skins, el precio es lo mismo Pelos, saludos Pero, ¿cuántos vas a hacer? <ríe> otro, otro como Lucas, tío Pero, ¿qué pasa, ¿Qué pasa, tío? <ríe> Vaya tela, parece que parece como si no os gustase, tío. O sea, yo vengo aquí con la mejor de las intenciones diciendo voy a hacer esto y todos me estáis echando. Eh... No, no mencionéis ahora temas políticos, Jaime, tío. Eh, pero cuánto vas a hacer. Pues ya, ya te digo, no sé, estar un ratillo, tampoco. Tampoco. Exacto, o sea Un ratillo ya está <ríe> Un ratillo se convierten en tres horas A ver Esto por aquí Es que a ver, en principio ya el pase lo tengo. Es que me gusta jugar ahora ¿Sabes por qué? Porque no es una obligación Ya me conocéis un poco como soy Pero como no es una obligación De tener que estar completando el pase Ya juegas porque te apetece no es una obligación como últimamente me sentía de decir es que tengo que pillar la skin de Spider man es que va a acabar el pase es que no lo voy a completar pero no ahora ya es pues eso, de estar un rato con vosotros y vamos a, a completar el pase eh, me ofendes diciendo que no me... no a ver no lo digo como tal lo, lo digo por como suena tío como... Yo qué sé, tío, imagínate que esto fuera... que es esto? Que fuera una clase, ¿vale? Y de repente dices... Yo qué sé, guau, ahí ya está aquí el profesor este dando clases Pues suena un poco así, tío. Yo qué sé. <ríe> lo veo desde mi punto de vista lo veo un poco así, pero bueno. Pero yo sé que esto es solo lo que parece realmente. A ver. Vale, está ahí eh, Spider-wen, ¿no? ¿Has visto? Bueno, ese es un poco malo el jugador este, ¿no? Me lo parece a mi tío. A ver. Ah, pero que hay dos. Eh, Esto sí me preocupa un poco. Que los... No. ¿Ves? O sea, sabía que este jugador... Pero se ha completado el paso. y respeto. Eh, vale. No, en... Voy a aquí. ¿Qué me pasa, tío? O sea, me, me he ocultado ahí como un pin eh, Pelo dice A ver cuando no estoy acostumbrado Es como <ríe> Mato dos veces el mismo día Sí, oh, oh, bueno, bueno, bueno Otra puya, tío, o sea Vamos a ver, está relacionando eh, Un directo mío, tío Con, con que haya matemáticas hoy. Bueno, a ver no sé, la... Últimamente conozco mucha gente que las matemáticas les gustan ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Que toman como matemáticas como algo bueno, tío En la vida ha pasado eso, pero... Ahora parece que sí, tío Nuevas generaciones A ver... Esto por aquí... Además, eh, yo muchas veces lo he hablado A mí lo que no me gusta normalmente es por ponerme horarios Yo soy todo lo contrario a ponerme horarios no, no, a las 5 hay que empezar porque a las 5 tal. Yo soy contrario a eso. Cuando cuando no te pones horarios, todo va mucho mejor. Eh, Está diciendo que no puedes expresarme. A ver, todos todos podéis expresaros. Ahora, eh, yo, sé, yo sé que no lo hacéis con esa idea. Pero es como yo realmente lo interpreto, ¿vale? Cada uno interpretamos las cosas de una manera... Pero bueno, yo, según me ha dicho Pelos, para ti es algo bueno, ¿no? Que haga un doble... Que ya te digo, es que no es... A ver, es que tampoco lo considero como directo, porque... Para mi era lo que he hecho, a la... he hecho esta tarde, pero... ¿Qué? ¿Que me han expulsado? En fin, ¿Y eso, tío? ¿Y, y sí es bueno, tío. Pero ¿qué has hecho con él, tío? ¿Alguna, fal alguna falta? porque ¿Para que te los pulsen? Vaya, tío. Yo conozco mucha gente, tío, que estáis con, con lo del tema del de FIFA y tal. Y... Yo es, es que hace mucho tiempo que no juego juegos de fútbol. No me desagradan, he de decirlo, ¿vale? Eh, es más, al revés, es como demasiado... Como que, que muchas veces me apetece. O sea, si... Lo que pasa es que, claro, la Play como es también, o sea, para jugar con otros, desde el FIFA, eh, ¿te hace falta el PlayStation Plus? ¿O es...? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, a ver qué pregunta, tío. Seguramente haga falta. Eh, le saqué volando. <risa> Es que a ver, igual te han puesto una, una tarjeta amarilla, ¿no? Igual a las siguientes de los clubes, claro. Buena elección. A ver, vamos por aquí. Pues eh, ya os digo, o sea, bueno, tú me lo puedes decir, ¿no? O sea, el, el FIFA es play este con Plus o, bueno, qué salto he dado ahí. Este, este árbol lo voy a quitar, ¿vale? Vale, está. Eh, ahora sí. A ver, tenemos que saltar por aquí. Bueno. Ah, pues está un poco lejos, eh. Roja directa, F, tío. F. Pero qué falta has hecho, tío. Le, le ha arrancado una pierna o algo. ¿Cómo está eso? Bueno, le ha roto la pierna por la mitad, ¿no? Luego también hay un modo, a ver, ¿eh? no, no sé cómo estás jugando. ¿Estás jugando de contra la... <ríe> contra... Contra la... ¿Cómo se dice esto? Contra la compu, bueno, contra la compu o... Es que ya no, ya no sé cómo se dice eso. De lesiones ¿eh? <ríe> eh, O contra personas de verdad. Es que no sé... Modo carrera, Uf, no, no sé muy bien. Eh... O sea, eh, yo sé que, a ver, el FIFA de ahora Puedes eso, ¿no? Jugar online y tal eh, Lo que tampoco comprendo un poco Bueno, lo que te había preguntado, tío eh, ¿Hace falta el PlayStation Plus para jugarlo? ¿O se puede jugar tal cual? O sea Yo conozco mu muchos Ah, ma manager con gente Ah, bueno, con gente será más complicado, ¿no? Entonces, claro, yo es que me acuerdo que en otros FIFAs o, o, o Pros, el Pro Evolution creo que era, o FIFA, no, no me acuerdo bien, eh, podías poner un modo en el cual podías hacer faltas, pero el árbitro no te las pitaba. Porque el árbitro era la compu y podías comprar al árbitro. Eh, Ah, si no hay plus, no hay online. Uf. Teo, yo sigo diciendo lo mismo. A mí me molaría que los de Play dijeran... Mira, no... Pero, Pero claro, eh... eso no va a pasar. Todos sabemos que eso no va a pasar. Eso es como yo que sé. Entonces, bueno, son cosas que ya se han hecho a... Oye, bueno, esta pistola es buena, ¿eh? Todos han hecho ya a que pagues el, el PlayStation Plus y que yo a ver ya te digo o sea que también es opcional, ¿eh? ojo tampoco tampoco es algo que Play te lo deja ahí te lo ofreces un servicio más supongo también que eso ayudará a que las cosas vayan mejor. Vamos, quiero pensar que será para eso también. Bah, no, no quería romper esto. Vamos, a ver, ah mira esto, esto me viene bien. Vale. Ojo, esto está arma. No, es, es leyenda, es, es como la que tenía, tío. O sea, te llevo dos armas iguales. Eh, vale. Lo Por cierto, lo que estaba diciendo antes eh, no, no iba en serio, estaba diciendo mucho en blancoña, ¿vale? O sea, lo de. Es que la gente parece que no me quiera ver ahí, tal igual. <risa> Estaba en broma, ¿vale? Estaba bromeando. No lo, no lo toméis en serio. Eh, termino un partido inmuno. Perfecto, tío. Eh, vale, pillo esto. Eh, vale. A ver, está en el tejado. ¿verdad? Demasiado lento cuando he hecho el cambio de... de vale, creo que cae, cae todavía. Eh, vale, bo, bo, creo que llegó, ¿eh? A ver, tengo... uh Mira, voy a pillar esta arma. Perfecto. Y... Vale, me da demo. Gracias, ¿no? Han expulsado a... frente de yo como se escriba <risa> eh, vale vamos allá Me pillo esto vale y escudo creo que había no ahí está pero no hay más no hay más escudo ¿Qué siente, eh, vale, tenemos que ir a esta zona de aquí, ¿no? Por eso, saltamos por aquí, saltamos por aquí. Ahí está. Vale. No lo sé, tío. Eso es como todo. No lo estoy viendo, tío. O sea, que, que ahora mismo si me dices, ¿no es he marcado con el portero? No estoy viendo el partido, tío. A ver. Por aquí estoy. Vale, a ver. Bueno. Ha cometido ese error de venir con. De... ¿Pero qué pensaba ese, tío? O sea, en su, en su cabeza. En su... O sea, para él. Pensaba que atacarme con la espada láser iba a ser algo, tío. O sea. ¿Qué es eso, tío? <ríe> Vaya tela, tío. Bueno, me quedo su espada Digo, su espada láser. A ver, esto por aquí. Vale, quedan dos más, ¿eh? Supongo que se, se habrían anticipado los compañeros, ¿eh? Por lo visto. Ese no, no es... bueno Ah, mira. ¡Uh! Perfecto. Vale. Un poquito de escudo. Esto no me vendrá mal. Vale. Eh, vale, pero... Ven, venir aquí, o sea... Ven, ven. Gatillo, saludos. Bienvenido, tío. Oh, eh, seguramente, seguramente esto no te lo esperabas, ¿eh? Sorpresa. A ver... Esto por aquí... <risa> <risa> eh, ¿qué es portafolio? Oh, Bueno, bueno, bueno, bueno voy a, voy a mostrar Voy a mostraros Todas las coronas que llevamos ya Cuatro coronas, tío Esto es una muy buena racha, tío Buenísima racha, tío ¿Qué me dices? ¿Qué os ha parecido, eh? Qué pedazo de equipo, tío El de esta tarde Ahora el de ahora Gatillo dice, vengo de hacer ejercicio y sale una, un mensaje de tu directo. <ríe> Me uno en cinco minutos. Perfecto, tío. Eh, de hecho, creo que... Eh, ¿Cuántos somos, tío? Vale, somos tres. Hay sitio para uno más. Eh, pelos eh, se lo ha pedido. Eh, entonces, bueno, si... Mmm, Gatillo ha venido después. Si eso... Kaiser dice, bueno ya... Ah, vale, que Kaiser se tiene que ir. Vale, pues... Eh, gracias por haber estado, Kaiser. Eh, y yo como que... Sí, sí, puedes entrarte ahora, gatillo. Puedes entrar ahora a la partida. Y ya está, reservamos esos puestos, ¿vale? Lo digo por si viene alguien más. Pelos y gatillo, ¿vale? A ver, marcar como visto. Bueno, aunque en recompensas ¿Qué vale 10? Esta arma no, pero bueno, para arma prefiero pillarme Prefiero pillarme skin, ¿no? ¿O qué? ¿Qué haría? Sí, no me espero y.. Una, una skin siempre vale más que un arma. Estaré viendo. Gracias, Kaiser, tío. Eh, de todas maneras ya te digo dos horas no creo que esté, o sea estaré un ratillo pero no, no como hasta tarde dos horas. Eh... Mm, ahorita estoy cansado que y en ah vale claro claro no sé sí, sin problema. si te lo he dicho por si te querías unir. Eh... Vale mira Iker se ha unido antes voy a mandar la invitación vale. Pero pelos tienes el sitio reservado, ¿vale? Es simplemente por si se quiere unir. Quiero unirse a tu equipo, perfecto. Ahí está. Eh, bueno, eh, ¿qué, vamos, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos unimos o esperamos? Esperamos, a Ah, por cierto, que te vaya bien, eh, Kaiser. Lo... Bueno, no me habías dicho que te ibas a, a un torneo. A ver qué hora es. Eh, o, o a qué hora empieza el torneo ese. Bueno, vamos a darle a todo listo, venga. Eh... No, ayer no, por... Ah, lo dices por lo del cohete ese, ¿no? No, no, no, no, no te he oído nada. Pero dice que corte, eh, vale. Vamos a ver, tío. Esto se nos va a dar bien también. Eh, pues ya te digo, tío. O sea, el, el del asteroide, el del asteroide para desviar, tío. Ay, pero eso ya fue. O sea, eso fue hace tiempo. Ah, por pues las skins de Apolo. Ah, vale, vale. Sí, es que claro, los torneos... Sí, están en... Hay muchos. <ríe> Estás... Estás ahora preocupado por eso, ¿no? A ver, bajamos esto... por ejemplo esta skin ya no es del pase sino del de, bueno no sé si decir del segundo turbo buenas eh, hay sitio para ti si te quieres subir sé que esta tarde hola de nuevo <risa> otro con lo mismo eh, tengo que subir cuatro 45 niveles efe vale estás en la misión esa no de, de subir de nivel eh, bueno turbo lo dicho eh, tienes tu sitio si te quieres subir ahora reservado ¿vale? Que ya sé que esta tarde cuando has entrado pues ya estamos finalizando ya va casi tres horas ¿eh? o sea entonces eh, vale a ver pillamos esto que qué habrá aquí dentro ¿Sí? Espera que lo hiciste Perfecto, tío Uy, que asputa Ah, lo, lo del tema de La solinera skin mola en cuando está así como de noche, ¿sabes? O sea, se ve como que, que brilla más. O sea, está chula esta skin. Es como el pase extra, es que no, no sé cómo decirlo. O sea, el pase, una vez lo completas... <ríe> y ese comentario, tío... ¿Ese, ese comentario que ha venido, tío... A ver... <risa> Ay, pelos, tío. pelos está loquillo, eh. Sí, otro con, con el tema, sí. Eh, recompensas adicional, Eso, eso es gatillo. Vale, a ver. Eh, No, no quería, ¿no? Bueno, a ver, o quería o... Bueno, sí, va, vale, vale, ya que fue. Vamos a ir eh, para esa parte, ¿vale? Sí, un loco. A ver. Pues está brutal esta skin. Está bastante bien, tío. Me alegro de haberme la pillado. Eh, vale, tenéis dos llaves, ¿verdad? Eh, ¿Os parece si venís aquí a esta zona y abrimos esto? A ver, ahora os lo marco, ¿vale? Donde estoy? Aquí hay un, una caja fuerte, ¿vale? Y con dos llaves podremos abrir esto. Un momento, ¿han marcado enemigos por ahí? Vale. Hay una llave y falta la otra. O sea... Eh, Sánchez eh, la tiene, ¿vale? Está, está de camino, vale. Miramos alrededor porque alguna que otra vez sí que es verdad que nos han. Mira, si queréis mirar, entrad y me quedo yo en la puerta, ¿vale? ¿Sabes que estamos atentos eh, Sí, a ver, estamos lejos. Lo sé, tío. A ver, esto por aquí. Y una lástima tampoco, que me hayan. No me han ni nominado ni nada para ir a, a México con los, los premios estos de eh, los Slam eh, parece que no, no ha habido suerte, tío pero bueno, el año que viene, tal vez a ver esto por aquí qué suerte los nominados, eh qué suerte, tío Eh, estoy por guardarme. En... A ver, esta arma es buena, la de lava, pero veo que tampoco os la habéis pillado. Aquí tenemos un escudo. El año que viene supera también. El año que viene, quién sabe, tío. 2023. Esperemos que vaya bien. Eh, eh, eh, bueno, bueno, bueno, bueno, vale. A ver, ¿dónde está? que seguramente su compañero se... mira lo que nos ha lanzado tío el muy y Iker ha abandonado el... ah que Iker estabas en, en partida no sabía era era Iker estás por aquí o sea no, no me suena a ver o, o sé que le han mandado invitación tío ya, ya no sé lo que he hecho tío Por cierto, ¿había alguien más eh, que quiera unirse? Mm. Iker dice, sí, eh, me, me invitas... Ah, perdona, Iker, tío. Pues vale, a la siguiente te unes, ¿vale? O oh, había alguien que se iba a unir. Es que ya no sé cómo cómo van, cómo van va la lista de, de unirse. Ahora mismo somos tres, ¿vale? O sea, pero no sé... No sé si alguien más eh, se iba a unir o, o qué iban que iba a, iba a hacer. Ah, pelos, vale, vale, pues... Eh, no, pero pelos ya estás. Pelos, pelos de medusa está en, en la partida. Turbo, vale, cierto, vale, es verdad, perdona, Iker. Turbo, turbo va ahora. Luego eh, ¿no es si hay hueco... Quédate por aquí, tío. Y perdona, tío, si, si te he manda, te mandado la solicitud porque... Pues te habré visto ahí como había sido. Eh, vale, a ver. Ah, perfecto. Eh, ¿Ha pasado lo que creo que ha pasado o ha saltado antes? Ha saltado antes, ¿verdad? Vale. Vamos por aquí a cubierto. estaba en que No, pero había, había llegado Turbo eh, antes. Que hay que... Al directo me refiero. ¿Eh? No los estoy viendo venir, tío. parte está tío que dice no creo que juego mucho más porque mañana tengo que tengo partido a las 8 de la mañana pues mu eh, mucha suerte en el partido tío eh, set set, set. vale a ver, a ver, a ver ¿qué parte está bueno me voy a poner esto o sea vale ya estoy aquí. ¡Ah, una pistola! ¡Gracias, tío! ¡Uh, perfecto! ¡Maravilloso, tío! ¡Gracias, tío. Esta, es la, esta es la espada que me gusta a mí, tío. De nada, tío. Eh, vale, pues vamos para allá, eh, Sánchez, tío. A ver... Pues esto... ¿Os parece si, si pillamos? Mira, aquí hay una andar. Podemos ir por aquí. Eh, subimos esto. ¿Vale? Subimos esto de aquí. Subimos. Bueno, había un escudo ahí, ¿verdad? A ver. Así que me lo voy a pillar. Vale. Y ahora vamos por aquí. Espera, que creo que había una cuerda por aquí. Sí. Ahí está. Lo he dejado marcado, ¿vale? Para que tengáis ahí en la referencia. Para ir hasta ahí. queda en principio un minuto pero bueno, ahí está a ver Hay un minuto para que se cierre pero sobrado de tiempo Jabalí, cuidado, eh A ver, esto lo puedo saltar con el, no, con el jabalí no puedo. A ver, esto por aquí. Una carrera, <risa> vale, va, <risa> venga, va. A ver, eh, pillo mi, mi fórmula 1 eh, A ver, a ver si, si quiero subir. Ahora, vale. Venga, cuando tú digas. Vamos. Cuando digas, tío. ¿Vale? Vamos. Eh, pero, ¿pero what? Pero si, si has bajado, tío. O sea. ¿Qué, qué, qué tipo de carrera era eso, tío? Pues que habían enemigos ahí. Vale, tenemos que ir eh, por esa parte ahora, a ver. Bueno, pero vamos a ir en grupo. Vale, ¿todos lleváis jabalís? Eso es una cañera. No, una, una carrera de... de a ver, eh, sí, claro, hombre, una carrera de jabalí. A ver, pillo esto. Vale. Bueno, tal vez... Bueno, es que, es que realmente con la pistola esta ya no me hace falta ni balas. Ni... De hecho, es más, eh, tomar, ¿queréis las balas? A ver, un, un momento... Eh... Mira, voy a subir aquí y ahora os doy por reinar. ¿no? Eh, espérate Vale, vale, ha entrado uno Vale, ahí está Vale, otro Bueno Ahora te ha ido, eh Cuidado No ha venido un tercero, tío Eh, pelos, ¿en qué parte estás, tío? No Pelos, tío, necesitamos... Eh, ahí está, perfecto Venga, reviéntalo, es solo uno, es solo uno, tío Pelos, es solo uno, tío Uno solo, uno solo, tío Entra, entra Entra a la, a la habitación Entra, exacto, ahí está, ahí lo tienes Perfecto, tío, brutal eh, me echas un... más, gracias Vale, ahora me pillo esto Creo que me va a dar tiempo, creo, eh O, o tal vez no, no lo sé a ver, 24 segundos. Gracias por el spray, tío, de lujo. Vale, pillamos esto. La tarjeta de Sánchez para revivirle. Vale, gracias, eh. Vale, eh, bueno, pues.. Eh, va va vámonos, vámonos de aquí. A ver. Vale, y nos largamos de aquí. Tenemos la tarjeta, ¿verdad? Eh, Sánchez nos ha marcado ya, creo, eh, un sitio para revivirle, ¿vale? lo primero que voy a hacer es ir a revivirlo mirad también por los alrededores que... ¡no! ¿me han disparado? o me lo ha aparecido? sí, sí, me están disparando vale, vale A ver, necesito... Mira, pues cubro, ¿eh? No, no, el Naruto este, tío. A ver... Encima estoy lanzando lava, tío. No, bueno, a ver, he de decir... Vale, he de decir una cosa. Estaba muy complicado, ¿vale? El asunto, pero bueno. Eh... Ahora se nos une turbo. No pasa nada, no pasa nada. No va a que me caer el ánimo. Eh, creo que, a ver, eh, han estado astutos porque han ido ahí, a, o sea, han, han sabido colocarse, en verdad, pero bueno. No pasa nada ahora, en la siguiente. Eh, ya está listo Turbo, perfecto, pues vamos a darle. Lo hicimos bien, lo hicimos muy bien, pero simplemente era eso, eh, teníamos que revivir a nuestro compañero Sánchez... Pero estaba complicado, tío. O sea, porque habían tres ahí. Entonces... Eh, nada, no pasa nada. De todos aprende. <risa> Eh, si queréis también que cambie del modo o sea eh, nada pero antes la la cápsula funcionó sí por eso o sea sí de hecho la primera la hemos hemos ganado creo la primera no eh, era la era la primera y la segunda oh, ya me estoy flipando demasiado no que creo que era la primera sí de de abajo curando me verías a tormenta y... En... Ah, vale, vale. Mm, puede ser, tío. que Caemos en el campamento, jone, y ¿os parece? Vale. Eso o demasiado lejos. Eh, pues, si, si ganamos, te invito a un <ríe> A un mate argentino, ¿eh? ¿eh? A mí me han dicho que el mate sabe como la Coca-Cola, eso es lo que me han dicho, pero al fin y al cabo el mate no es como, como, como si fueran hierbas. ¿Cómo puede saber eso a Coca-Cola? Y luego, ¿es eh, frío o, o en caliente? ¿Cómo se toma el mate? ¿En caliente o en frío? No me imagino tampoco... Es como dulce de leche. Uy, ¿qué? eso es nuevo, ¿eh? Eso sí que no me lo habían dicho nunca, tío. Me habían dicho que parecía como si fuera... más o menos. Pero en el fondo no es como... es que claro, no, o sé, sea, algún día lo probaré. A ver, vamos por aquí... Otros me dijeron también que era como café Bueno, como café, como, como el té Como un té, básicamente Un té de hierbas Pero bueno, cada uno, no sé Yo como no lo he probado Vale, es <ríe> Es lo que creo que es Sí Perfecto. Nada más comenzaría con mi arma. Ya digo mi arma como si fuera mía como tal, ¿sabes? Como si yo hubiera inventado la pistola láser, pero bueno. A ver. Por aquí. Turbo eres el hermano de.. Tu no, a ver, ahí este eh, No, era su primo, pero creo que Turbo ahora es turbo. O sea. Si no, ha, si no ha dicho lo contrario, creo que sí. Mm, vale, a ver, veamos esto. ¿Qué, ¿Qué es eso de ahí? ¿Una espada láser? Dejo otra pistola de estas, tío. Bueno, pues mira, me la voy a quedar. Sí, ahora se vio, perfecto. Es que, bueno, el otro día estuvo tu primo jugando con nosotros. Eh, no, no me acuerdo bien qué día fue, pero... Puede ser que fuera el, el lunes. Creo que fue el lunes. Me lo dijo. Sí, eh, de hecho ganamos, creo. Alguna que otra partida ganamos juntos y completamos también una misión que era misionera tío? No, no me acuerdo ahora muy bien pero que era por el tema de, de los puntos de experiencia y todo eso Vale, eh, bueno, estamos muy cerca aquí del sitio. El eh, pelos dice ya. <ríe> ¿Cómo que ya estoy, tío? ¿No, no estabas en la partida? Todos pensando que estaba pelos aquí resulta ahora que no. A ver, abro ver esto. Uh, sniper, es tío. ¿Qué me dices? Oh, vale. Esto por aquí. Ah, te vale, vale, sin, sin problemas. Cuando hay que ir, hay que ir. Eh, vale, me, me he pillado una llave, creo. Vale, todos tenemos llave, pues podemos ir, si queréis, abrir esta caja de ahí. O sea, si os parece. ¿Son de dos Mira, me subo, vale. vale, me siento aquí como si fuera hasta un taxi, ¿vale? Bueno, bueno, espérate, espérate, espérate, estamos yendo en dirección contraria, pero oh, Ah, vale, que, que vas a pillar a esto, vale. A ver, ahí está. Falta... ¿Quién falta? ¿Turbo? Súbete al coche, tío. O oh, él va... Vale, él va en otro coche, vale, vamos. No, eh, quiere ir en su propio vehículo, que... <risa> o, o quiere ir a... no no tío no juguís no, a, a coche de choque tío o sea no. compañero tío eh lo bueno es esto Just... vale ya me vais el cinturón a ver Eh, what? es que te, es, es, eso pasa tío porque cuando te ha dicho cuando te ha dicho pelos de subir tenías que haber subido tío es que ves que pasa ahora tío vamos, vamos donde está pelos a ver no, eh, tu, tu, turbo, turbo Mario a ver, dónde está turbo vale, está en esa parte pero que qué, qué te ha sucedido tío Ala, venga, va, tío, te está, te está llevando el tornado el coche, tío. Eh, bájate, bájate del coche. No, tío, el coche de Harry Potter ahora mismo, tío. Pero bájate, claro, eso es, tío. Vaya tela, tú. tío. A ver, vale, ya está. Va eh, cuidado, cuidado, cuidado, que te lo llevas por delante, pelos. Eh, vale. <risa> Ahí está. Vale, ahora sí que estamos. Eh, eh, vale, está marcado donde está el, el esto morado. Ahí, bueno, espérate, claro, vamos, espérate, vamos mejor por aquí, ¿no? O pilla al menos otro vehículo. Pillamos este, si quieres. Si quiere. Ah, okay. No, pero no me disparéis <ríe> No me disparéis al coche, tío Míralo, tío, Santi, disparando al coche al, ¡Hala! Al, venga va eh... Ojo, la rampa Venga va Mira, ¿qué me dices, tío? Bueno, bueno, ¿tiene turbo esto? No. Vale, bueno. Ya estoy casi en el sitio, ¿eh? Estoy llegando. Ahí está. Vale, subo. Eh, pongo una llave. Ahí está. que venga alguien eh, que ya ahí a ver lo, lo que nos pasa siempre vemos sí, tengo. tengo un arma de estas, yo por mi parte no se lo pillo todo, tiki. ¿Qué? ¿Quién ha disparado? Sí, si te parece pelos, claro. Hablaba, nos han pillado todos. ¿Quién conducía, tío? O sea, ¿quién estaba al volante? Pero no, no paremos. ¿Pero quién es, quién estaba al volante, tío? O sea, nos ha, nos ha pillado Turbo, era el que estaba al volante. Pues, hey, bueno. Ahí teníamos, que, ahí teníamos que haber puesto el turbo Nunca mejor dicho, tío Haber salido eh, volados de ahí eh, Vale, voy a poner con construcción ahora, ¿vale? Eh, a ver, ¿dónde está? Aquí Es Bueno, para mí, en mi opinión Es más complicado en construcción Pero bueno No era turbo, entonces ¿Quién era, tío? Y yo estaba de copiloto ahí <ríe> a ver esto esto queda grabado o sea sería Sánchez Sánchez sería seguramente porque a ver si si pelos no era eh, Turbo tampoco ni yo solo queda Sánchez sí sánchez era el que estaba al volante no y que, y que creo que ahora... no o sea, no tío ¿Por qué? No, creo que ha salido Sánchez, tío. En el último momento. A ver si no era él. A ver si no era él y por eso ha salido, tío. Eh, se metió. Eh, a ver, vamos a ver. No, no se ha metido... Bueno, creo que ha abandonado partida, pero bueno, es, es un momento, ¿estos son escuadrones o qué? Escuadrones, tío. Bueno, pues somos uno menos. Uf, está complicado, ¿eh? Modo escuadrones con pues uno menos, y encima no se nos ha añadido nadie. <ríe> Sánchez ahora mismo ha dicho, ah, como que era yo el segundo día, ¿eh? A ver. F, sí bueno, intentaremos durar lo que duremos es eh. más que nada porque... bueno, creo que ya no me quedan coronas, ¿no? creo que no pero bueno las gasté ya todas, sí esto es como todo en esta vida, tío o sea, no siempre se va a estar ganando pero lo que ha pasado hoy de ganar cuatro seguidas, eso yo creo que... No sé. Eso es muy raro, ¿vale? O sea, eso es muy, muy raro. Que podamos ganar cuatro partidas seguidas, tío. Vale, pillo escopeta. Perfecto. Vale, quedamos por aquí Oh, he hecho ahí? Bueno, he hecho ahí quitarme un poquito de... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Por qué pelos ha construido así, tío? Pensaba que había un enemigo aquí dentro, tío. O sea, daba la sensación esa. Vale, ¿y aquí qué hay? ¿En, esa, ¿En un cofre, tal vez? Creo que sí, ¿no? A ver, aquí pinta como que tiene que haber un cofre porque no tenía mucho sentido aquí una casa vacía. Ah, pues sí. Pues no, no había nada. Vale, entramos aquí. Eh, ya, pero realmente, a ver, pero para. <ríe> o sea, ¿para, para que hemos entrado ahí. Ah, para haber ido por aquí. Ah, vale. Pues ahora ahora sigo. A ver. Yo he estado por aquí, ¿no? A ver. Uf, ni idea. No, pues estoy bastante lejos. A ver. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Ah, vale, es, es aquí. ¿no? Vale, pues me voy a construir un. como unas escaleras. No. A ver... L2... L2... Y ahora sí. Sí, hay más. De hecho, sí, me lo, me lo acabo de pillar. Había uno ahí arriba. Me estoy yendo ya, ¿eh? Donde estoy llegando... Donde estáis vosotros ya, ¿vale? Eh, vale. Vale. es que esto es, no, a ver, en principio nos ha, a ver, quitando que las armas que he pillado no me convencen mucho, bueno, excepto, no, eso no es un arma, pero bueno, por si acaso también me lo pillo. y en esta casa habían armas interesantes, o, otra escopeta, Vale, esta es mejor, sí. Vale, tengo que por aquí. Eh, vale, enemigos eh, por esta parte, tío. desprevenidos desprevenido se iba a comentar que lo voy a finalizar aquí, vale. Ya sabéis que bueno, esto ha sido un extra, un no sé cómo llamarlo, pero no era un directo como tal, ¿vale? Eh, ¿Qué es esto? Ojo, a ver equipar misión completada. ¿Qué me dices? Un momento, un momento, un momento. He hablado antes de hora, ¿eh? Acabo de, acabo de hablar antes de hora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> me acaban de dar la skin... No, no, no, no, vamos a continuar, porque me acaban de dar la skin de Heraldo, tío. ¿Y he completado todo? Bueno, bueno, bueno, vamos a hacer un bailecito celebrando esto, porque... ¿Qué me dices, tío? Sí, sí. vamos a hacer un... un cero... Bueno, voy a intentar invitar a alguien más. Vale, Kaiser había dicho que ya, eh, Tal... Eh, Juan Craft, tío. Creo que le, le vamos a invitar a, a Juan Craft a ver qué, qué nos dice. Eh, mira en el pase. Sí, está completado, tío. Wow, qué guapo, tío. Y luego estaría en fuego, ¿no? Pero bueno, pero ¿Pero qué me dices, tío? ¿En serio? No me lo esperaba, tío. No me esperaba esto. O sea, esto ahora mismo, para mí esto es maravilloso. Esto es como si te regalan algo. Eh... Porque no estaba muy centrado en, en el tema, tío. <risa> Vaya tela. Bueno, pues nada, vamos, vamos a darle a cero construcción, pero en tríos, ¿vale? Vamos allá. Te falta el emote y luego estas misiones semanales. Eh... Uf, pero es que, pero Uf, tira, tío. No, no es estas cosas de verdad. Siempre me sorprende. Si llego a saber esto, hubiera cambiado el título. Pero bueno, <risa> hubiera puesto, yo qué <risa> sé, conseguir el Heraldo. O... Bueno, la Heraldo, él no sería la, ¿no? Pues sí, me quedo un rato más, ¿vale? O sea, sí, vale la pena O sea, me ha convencido Fortnite para que me quede un ratito más Es que bueno, también es verdad que estoy prácticamente haciendo muchas misiones Estoy ahí como que eh, ganando puntos de experiencia, movidas así Vale, a ver ¿Qué tal se nos da? A ver si nos da suerte o qué. Eh, después eh, tienes que hacer las misiones semanales para estilos exclusivos de esta temporada. Bueno, sí, podría. <ríe> no sé, tío. Eh, depende. Tampoco es que me centre mucho, tío. Yo realmente es lo que digo. Ahora estoy disfrutando... Porque como tampoco me pues, te... ya el pase está completado, entonces ahora estoy pues eso divirtiéndome, tío, que al fin y al cabo esto es diversión, tío, y si... tampoco es que Y el 3 de diciembre ya supongo que saldrá el nuevo pase, nueva temporada vamos a caer por aquí Vale, eso de ahí es un Eso es mi. ¿Es una espada láser? Creo que sí. Bueno. Vale. Ojo oh, que también así visto. Parece un personaje de Star Wars. ¿eh? ¿Quién diría, verdad? O sea que no parece esto una, una skin de Star Wars. ¡Eh! No, tío, me ha reventado para la defensa. De Tío, esa es tan... Bueno, bueno, tío, he caído, tío, enseguida, lo siento, ¿eh? Wow. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ahí con la espada intentando ahí. Yo me divierto ahora más que en FIFA, por ejemplo, cuando es el nuevo pase de eh... O sea, bueno, a ver, en muchas personas les sucede lo mismo a veces, como que empiezan muy fuerte cuando el nuevo pase de batalla, pero luego ya se van cansando. Yo lo que sé que para el próximo pase de batalla sí que quiero verme vídeos de... No, tío. De... Jonathan, saludos. Eh, soy de Europa. Eh, de estos... <ríe> que estás enfocando, tío. Eh, vale, vamos a ver. Eh, de estos de puntos de experiencia y todo eso, ¿vale? Porque hay muchos que dicen... Lo del tema de los botones y, y cosas así. Esos mapas de creativos que dan experiencia. Así que en la próxima temporada voy a hacer eso. De hecho, bueno, estamos... eh, cuidado, que ¿sí? sí, queda exacto, Jonathan. que sí, si te quieres subir, hay sitio, ¿vale? No, y sé que aunque las apariencias ahora te digan lo contrario somos buenos jugadores perfecto, he eh, para que me mandes ¿Te un bueno, espera, que Juan se acaba de unir al grupo, entonces espérate, a ver eh, creo que ahora eh, creo que ahora sí que estaría cerrado el, el equipo Ah, vale, eres Juan... Vale, tío. No me digas, tío, en serio. Vaya tela, tío. No, no, es... Es, es eh, Juan tan tío. Era era el todo este tiempo. A ver. Efectivamente, vale, pues... Vale, pues entonces de lujo, tío. Está ahí eso, cerrado por tanto, también deciros que si queréis apoyar el canal principal vale también de vez en cuando subo subo así contenido nada ya habrá tiempo a mí me mola más así tío battle Royale. se me hace más entretenido el creativo no está mal pero Oye, da igual en verdad tampoco eh, lo que os comentaba no sé, ¿cuál, cuál subí Ah, vale, sí, subí el de los códigos de Genshin eh, ayer, pues si queríais pasaros ahí un vistazo, que jugáis Genshin Impact, pues os puede servir, os dan protogemas gratis, eh, objetos... Eh, ¿A qué te refieres? No, sé, ¿No me estáis oyendo? Ah, vale, tú dices dentro del juego, ¿no? A mí ya no por los <risa> los rusos Es que bueno lo he comentado varias veces eh, lo que pasaba es que bueno habían jugadores vale que se ponían eh, música por ejemplo y esto en cuanto detecta algo de música se desmonetiza vale. Entonces, más sumado a que a veces, eh, en ocasiones, pues por ejemplo, yo qué sé, no, no debería pasar, ¿no? Pero imagínate que Turbo de repente le dice a Pelos, oye, eh, no sé qué, alguna frase como... Eh, ¡Qué bien juegas para ser el único que está jugando! Imagínate algo así, ¿no? Y claro, eso, eso ahora, por ejemplo, a Pelos le puede ofender y ya se ha liado. O sea, ya empiezan a insultarse, a decirle, oye, pues tú... Tú sabes que no sé que no sé cuántos y, y eso era lo que pasaba cuando ponía eso, de que, que todos se pudieran oír, y todos pudieran hablar luego estaba el típico que comía patatas fritas era como una ASMR pero desagradable ¿sabes? o sea, escucha el ASMR es para tranquilizarse y demás, ¿no? pero eso era desagradable tío alguien discutiendo con su pareja eh, dichas palabras en directo no ganan no ganan la likes, etc. Okay. a ver, eh, también deciros que bueno, en principio pues esto también es para ¿y por qué no quitas todo el volumen de voz? Mm, Como que todo el volumen de voz? Tío? ¿a qué te refieres? ¿a que no se escuchasen ni los disparos ni nada en absoluta. no, eso, eso ya sería eso ya sería extremo yo ahora mismo lo tengo puesto para que en principio, eh, aunque haya un baile, mira, este baile, por ejemplo, este baile no tiene copyright, ¿vale? Se puede escuchar muchas veces, pero comer del juego y tal no no es... Para escucharte la... pero se escucha bien, ¿no? De sube el volumen, tío. Eh, yo cuando reviso directos y tal, yo creo que el sonido se escucha perfecto. Pero la voz de la gente... Ah, vale, creo que... Vale, te estoy entendiendo, creo, vale. Tú dices que cuando haya una movida así... Pero eso es mucha faena, tío, o sea... nada es, que es más fácil todo silenciado y ya está, tío. ¿Tú crees, que hasta... <risa> ¿Tú crees que a estas alturas y siendo el canal secundario voy a andarme con esas cosas? Eso era en el canal principal tío, tío, o sea... ¿Eh? ¿qué es esto? Bueno, bueno, bueno, me han pillado tres de golpe de repente, han aparecido de la nada, estaban agazapados y han salido, y han salido por ahí, tío, han salido de los arbustos. Yo ya os lo digo, yo eso lo hice en el canal principal y una y no más. Ya la verdad es que esto, esto está, está muy bien, no hay movidas, no hay, no hay. Hoyos, hay buenas vibras sí pero nada da igual tío o sea así como está puesto está bien o sea está, está perfecto bueno bueno ojo <risa> la lava A ver. vamos turbo tío modo creativo bueno no modo creativo no es turbo es muy bueno pero en, en creativo Ya, pero bueno, me escuchas aquí, desde el directo Es que también había otra contra que no os he contado, ¿vale? Y, ahí, y la otra contra era que las personas que venían De repente, pues ya cuando estaban en la partida, dicen Pues, como que dejo de verlo, ¿sabes? Como, nah, ¿sabes? Era un, nah Y entonces, eh, la gente dejaba de verlo y claro, la audiencia bajaba Claro, hombre, a ver si, si de repente ya estás en la partida jugando y te sales, la audiencia baja. O sea, me acabo de subir un vídeo de... <ríe> ¿Cómo te... ¿Qué es esto, tío? <ríe> de los... Eh... Bueno, más quejado, que hack, lo que... a los que me gustan a mí últimamente son los de, los de la experiencia, a los que están... Los mapas que están probando. Estos de botón secreto y te dan 100.000. Que luego vas al juego y no es así. Luego vas a ese mapa e igual son 12.000 o 10.000 y deja de contar. Pero bueno, A mí me molaría estar en algún grupo metido de gente que crea mapas de esos, tío. Porque yo estoy seguro que muchas personas que suben ese tipo de contenido al canal es porque tienen contactos que... Que les pasan y dicen: Mira, métete en este código que lo acabo de crear. 2000 en total. Claro, o sea, me refiero. Eh, no, bueno, no es mentira como tal, ¿vale? Porque sí que es verdad que cuando lo ves, en la partida aparecen lo, lo que están ganando. Pero yo creo que eso lo suben ellos. Probablemente sean los que están haciendo el mapa. Y luego, y luego cuando lo ponen entonces lo bajan de nivel así, pero bueno también es más llamativo también decir yo que te si vas a ganar 200.000 de experiencia a, a decir que vas a ganar 20.000 claro ahí hay unos ceros que es completada ¿eh? completa las es que es misiones ¿eh? de verdad sin mirar las misiones, estoy completando las misiones pero esto, pero esto es una verdadera locura señores es una verdadera locura, estoy haciendo misiones sin saber qué misiones hacer y las estoy completando tío. vale, bueno, voy a... a ver, a pillar tu esto y ahora te revivo, vale? vale espérate, a ver, por, por qué es parte están recargando, no dejan recargar? Vale. vale, ahora sí ¡No! ¡Oh! ¿Sí? Buah, buah, buah, buah, buah Estaba ahí agazapado, tío, el, el cabeza de tricerato. No es un insulto, eh Es que tiene cabeza de tricerato Clásica eh, ¿Quién se ha ido? No, no, eh, eh, Juan Juan está aquí, ¿no? Es falso para que los niños se <ríe> lo que va, tío. Que van a ser eso falso, tío. Yo creo que es verdad. Pero estamos todos, tío, en la lobby. Eh, no turbo. Ah, sí. Se, se fue turbo y eso. Por, por alguna razón. Eh, ¿Sigue en directo turbo Sí, creo que ese fue Turbo, pero. Bueno, si no acepta este, lo pondremos en modo de 3. A ver, yo soy partidario del modo Escuadrón, porque ganamos en Escuadrón. Se ha, se ha unido a grupo, perfecto. A ver. Vale, ahí está. Vale, pues vamos a dar. ¡Uh, qué buena skin, tío! Esa skin es de Street Fighter, tío. La, la skin que lleva Robert. ¿Cómo que no? Si sí, es la de Street Fighter. Vale, a ver. Eh... A ver si hago alguna victoria con esta skin. <ríe> eh, creo que los hackers hackearon Twitch. La pagaron la play. ¿Cómo? ¿Sí? Eh? No sé ni, ni idea, tío. Yo también de esos temas no me gusta hablar mucho, pero bueno. Y, y hablando de Twitch Pud, muchas veces me estoy planteando También hacer ahí en Twitch Pero claro No sé, tío Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el mercado de Twitch es que eso, eso es una jungla, tío O sea, es que eso es ¿Sabéis cómo está el, el tema de posicionamiento ahí, tío? Es como que los que están Teniendo 10.000 Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, nada más entrar Hay gente que le están viendo 10.000 eh, te recomiendo se gana más eh, <ríe> puede ser pero ya os digo o sea estoy en duda pero hay más claro hay más haters y también aparte es que no lo no sé tío para que te den el partner en, en... pero bueno al final me tendría que hacer también, porque al, al fin y al cabo es, es otra plataforma que, que también está ahí, pero bueno. En cripto. <risa> eh, no, bueno, ahí tengo la cuenta de Paypal también, si alguien quiere eh, aportar o yo qué sé, hacer donaciones. Es que hice mal eso del Paypal, tío, o sea, sí que tengo la cuenta, pero... Yo qué sé, tío, no sé. Sé que igual en... A ver, Twitch estaba bien en su inicio cuando, por ejemplo, ponías ahí... Me hace falta un ordenador o renovar el ordenador. La gente donaba, tío. Pero ahora ya se ha convertido en algo que... Yo creo que nadie dona, nadie dona a nadie, tío. Yo creo que ahora se suscriben a los canales grandes y ya está. Que oye, también te digo una cosa. Cada uno es libre, ¿eh? realmente... De... Eh, es no, espérate ¿este? ¿Este eres tú o...? No, pero ¿quién era este, tío? No sé quién es No sé quién es, pero... Yo les digo pipal. <ríe> pipal, tío. No, nunca se me ha.. ¿Cómo nos ha ocurrido eso, tío? Pipal. A ver. Esto por aquí. No me quedan balas, tío. Vale, pero lo hace. Vale, está No sabía muy bien quién era esta persona, pero tío, ha estado un buen rato eh, La he llevado en el cuello un buen rato, eh O sea, no sé No sé hasta qué punto pensaba esa persona que podía aguantar ahí, tío eh, Lo he llevado de bufanda, eh O sea Cosa importante, eh Es que de verdad tío. A ver por aquí no esta no es me la pillo para las de estas eh, por cierto eh, como vais eh, no prefiero no sé la lado verde está, está mal eh, como lo lleváis con a ver como estamos vale estamos todos eh, juntos ¿no? Vale. no os alejéis mucho vale o sea Eh, pero en serio, tío Esta de la heraldo Esto, tío, o sea eh, Parece sacada de Star Wars Ya lo he dicho, sé que lo he dicho No me gusta repetirme mucho, pero Le, le veo como Como mucho como Que tiene parecido, ¿sabes? O sea hace el típico de alien de Star Wars A ver, a ver esto. Y, lo, y lo más importante, tío Que no me lo esperaba, tío Sobre todo eso no esperaba, digo, voy a hacer directo hoy y me, y me van a dar una skin eh, Vale, voy, tío eh, ¿En qué parte estás? Vale, a ver Espérate, espérate voy a bajar así, ¿vale? Sí, por saltar Vale, ¿qué me quieres...? ¡Ojo! Gracias, tío eh, uno que me conoce bien, tío Gracias, eh, pelos Vale, ya tengo mi arma Bien equipada Con esto, vamos Con esto, imbatibles, tío Por cierto, mira, pelos Si quieres, toma las Ya que me has dado esta arma Toma, si quieres, balas A ver, creo que estás por aquí, ¿no? Aquí, vale, pues te doy las balas. Todas, eh, porque no me hacen falta. Vale. ¿Qué, qué, qué he soltado? Ah, vale. <risa> Veo que... no sé, pero veo muy separados, ¿eh? Los unos de los otros, pero... A ver. Vale, están marcando zona como que ahí están los enemigos, ¿no? Ah, no, vale. Creo que ya sé lo que queréis hacer. ¿Queréis ir a...? a bueno, ahora sí. Ahora sí no. eh, ¿Queréis ir a la zona esta donde está en la caja fuerte o...? aquí tío. O sea... aquí no estaba la caja fuerte. Ah, vale, es irnos por aquí, ¿no? la zona está, ¿vale? O sea, donde he marcado, no, porque supuestamente quedan eh, 50 segundos para que se cierre el agujero de zona, ¿vale? ya se aquí cantidad de cofres hay, eh. Bastantes por aquí. No, no es por aquí. Lo he leído, tío, pero... No, lo he escuchado mucho o sea, es realmente ojo lo que nos han dado he escuchado eso, tío, muchas veces vale, y hay una caja una caja fuerte por aquí, ¿verdad? pero no sé si es por la parte de arriba o qué vale, Pelos está aquí eh... vale, a ver que es por aquí pero pero que os iba a decir pero venir aquí a esta zona es que estoy viendo estoy viendo que juan y, y dónde está no sé qué estáis haciendo ahí tío o sea se va a cerrar en 25 segundos tío Eh, espérate, acaba de soltar un erupto, me lo parece a mí, tío. ¿Qué está haciendo? ¿Qué, ¿Qué se supone que está haciendo, tío? Bueno. <ríe> Qué bueno. Eh, ¡Eh, ¡Eh! ¡Enemigos! ¡Enemigos, tío! Vale. No sé si. Vale, ahí están. ¿Los, ¿Los hemos eliminado o qué? ¿En qué parte están? Ah, no eran enemigos, tío, eran ellos. O sea, eh. Al fondo, vale, vamos subo en la parte de la zona, ¿vale? Ah, pero no, no, me deja con la, con la, con la gallina. ¡Vaya! Oh, bueno, bueno, mira, mira, mira, esto este es ideal, ¿eh? Para subir montañas. ¿sube? Podrías haber domesticado, tío. El proceso, me lo parece a mí o... Fijaros en los detalles de la skin, tío. Suelta pétalos de rosa, tío. Vale. Por aquí. Ahora en. Vale, espérate, espérate, espérate. espérate. Dios, vale. ¡No! no sabía. Eh, vale, han caído dos de ellos. Bueno. Eh, vale, solo queda pelos. No sé si te dará tiempo a pillar las tarjetas. Vale, han salido de ahí de la zona. Van a por ti, tío. Uno, uno se está acercando. A ver. ¿Cómo saldrá de esta? Chan, chan, chan, chan, chan. No, eh, baja, de hecho. Besa por nuestras tarjetas. Yo creo que... de otra arma también, o sea, ese... bueno, esa escopeta para de cerca. Vale, ya han salido, ¿verdad? Se van, se van, tío. Pues, píllalas ahora, tío. Quedan 40 segundos, tío. Es que si no se va a cerrar el, el agujero, tío. Ah, no, y de hecho, vale, es que ya no nos vas a poder revivir. Aguanta entonces lo que puedas. No, pero... <risa> eh... Mira, tenías que darla cuadrado tío no sé si estás con el display <ríe> tremenda tremenda caída tío pero por qué has bajado sin cuerda tío <ríe> bueno también es verdad que a ver barajemos las posibilidades podía haberse dado la casualidad que hubieras pillado las tarjetas pero luego tendrías que haber subido Luego tenías que haber reiniciado eso Y esos estarían al acecho O sea que dentro de lo que cabe Tampoco Tampoco es tan, tan esto lo que has hecho ¿eh? Eh, Vale, eh, todavía estáis en partida Pelos y falta pelos Por... ¿Queréis que cambie A construcción, os parece? ¿Qué vas a mar... <risa> Vale Eso le ha pasado a todo el mundo tío. A todo el mundo que haya jugado Le habrá pasado eso eh, vale, pillamos, ahora sí, construcción eh, bueno, Robert, espérate, creo que Espérate, espérate Eh, Robert, no le des primero eh, porque creo que si no, no te va Vale, ahora sí Vale Luego, no, ¿quién se ha ido? Eh, Juan se ha ido, tío mm, vale, pues pongo Pongo en tríos, ¿no? Vale, vamos allá Última partida, sí, cierto, es pelos. Y pues vamos a hacer ya las dos Y por cierto, no, no lo suelo decir, pero si también podéis, si queréis compartir el enlace de esto, o sea, en, en redes sociales, más que nada porque así también llego a más público. Pero esto es opcional, ¿vale? Yo sé que normalmente suelo compartirlo en Twitter o... o... en Facebook. Tienes a Messi, enhorabuena, tío. ¿Te ha salido en carta? ¿O en, cro en cromo? Bueno, aunque Bueno, no, no sé cómo... ¿Cómo ir a eso? ¿Y al bicho, sí? ¿En serio o es troleo, tío? O sea, que te hayan salido ellos dos tan, tan pronto... Bueno, o prácticamente a la vez. Dos de los mejores. Mm. Mm. No sé, Rich. Pero bueno. Eh, vale, caemos en esa sala de ahí. Ojo que fiesta llevan aquí dentro. ¿eh? Me gustaba cómo estaba decorado en Halloween el, el bus. No, no, vale, si lo dices así te creo, ¿vale? O sea, si lo dices ya de que lo puedes demostrar en el canal y todo, será cierto. Pero, que Es muy complicado que te salgan esos, ¿no? Normalmente elijo sitios así más retirados, porque como eh, todos normalmente caen en, en las mismas zonas, más o menos. Para otros, sí tengo suerte, es como lo mismo que me, que me sucede a mí a veces con el Genshin Impact, tío. Que, que tiré. Me salieron dos veces cinco estrellas, tío. O sea, lo que no me ha salido nunca, tío. Dos, cinco estrellas en dos temporadas, tío. Aunque hubo una persona, creo que era de Perú, que me dijo que el truco un poco en Genshin es. No jugarlo demasiado, me refiero a no estar todos los días iniciando sesión, sino que descansar una temporada. Y eso hará que cuando vayas a tirar gachas, o sea, te, te salgan buenos personajes. Eh, no sé si es cierto o no, pero la verdad es que las dos temporadas, y como ya no estoy muy... No, no juego tanto como... No entro tantas veces, más bien. Eh, creo que sí que tiene algo que ver, pero bueno. Pero siempre estará ahí la duda, ¿no? Un poco de factor suerte y todo eso. Robert está por esta parte, ¿no? O sea, estás por esta zona, más o menos. No, eh, no, no te preocupes. Yo es que ya te digo, normalmente no tengo mucho tiempo ahora eh, para estar en, en directos y tal, pero bueno... Confía y por cierto, eh, a si quieres. Eh, Pelos tiene un canal también, por si queréis pasaros por ahí y ver. Eh, dice que, bueno, en principio tiene a Messi y a Cristiano. Os apetece, os pasáis, ¿vale? Eh, a ver, vamos por aquí. Gracias por el... No hace falta, bro. Nada, pero igualmente, tío. ¿Por qué no? Tela, tela. Ah, que había ahí... Un obro, oye, os habéis... habéis pegado aquí una fiesta, ¿eh? ¿Esto qué es? Fiesta padre, ¿eh? Y yo mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? No lo sé. Vale, a ver. Es que, qué que buen... Qué, qué buen esto tengo para... Me tengo que ir... No, ya, no, pero ya... Di... No, tío, no seas así, pelos En mitad de la partida, tío No, no, tío no, no, no te puedes esperar un poco más, tío Aunque sea... No hay tregua, tío O sea, un poco más, tío Es que si te vas, vamos a quedar solo dos Bueno, se está en un modo de tríos Es urgente, tío Sí, creo que se fue. Se fue, tío. Eh... El, el típico amigo cuando estáis en partida que lo llama la novia y se va. Pues eh... pelos hizo lo mismo, tío. Vale, pues quedamos tú y yo, Robert. A ver eh, Voy con él A ver, espérate Pero, a ver Marlon, saludos ¿Con quién, <ríe> ¿Con quién nos juegas? Pues estaba con Pelos hace un momento Que se ha tenido que ir y, y estoy con Con Robert también Pero también es verdad que esta iba a ser La última partida, ¿vale, Marlon? Eh, entonces, bueno eh, Íbamos ya a cerrar con dos horas Por eso Pelos en principio se ha ido Pero claro, en Despelos ha abandonado el grupo. Pero bueno, yo le he dicho, espérate, aún que sea acabar la partida. Pero tenía que irse. Lo llamó la novia. Pero dice, mi padre está. <ríe> mi padre está seguro. Ah, era tu padre. F. Pues nada, tío. Es la vida, tío. La vida es así. Pues siempre la vida es justa, tío. F, pelo. <ríe> pero bueno. Eh, vale, pero ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Dónde está Robert, tío? O sea, vamos a ver dónde... Pero vamos a ir juntos, tío, porque se ha pirado. Ah, por cierto, me han dado esta skin Marlon. ¿La has visto? Mira. Y gratis, ¿eh? Bueno, gratis, porque supuestamente... Bueno, supuestamente no. Eh, porque he cumplido las eh, misiones que pedían, ¿vale? Y... Y pues aquí está. No, no la buscaba, no, no es una skin que la estuviera buscando, pero apareció. Chao, que vaya bien pelos. Eh, ¿Ya aún no la, no la tienes, tío? Pues... ¿Tiempo tienes? O sea, ¿aún, aún no hay tiempo. Pero ya te digo, o sea, no, ni, ni siquiera he estado mirando eh, qué hacer para conseguir skin. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hago ah, bueno, lo de siempre, abrir cofres por la fibra de que vale. bueno. Como mola la skin que llevas, tío. Está chulísimo. Eh, vale. Sí, las... Eh, literal, literal, tío tal cual lo has dicho, no lo podías ver, ver este, este, este, mejor, tío? o sea, yo sin ver en las misiones las he completado, tío compañero, ¿no? Por lo menos ahora es mi amigo es... <ríe> ¿Qué, ¿qué me dices? ¿Sí? ¿es tu hermano, tío? ¡eh! ¿Eh no, no, no, tío, ¿eh? oh, tío ¿qué he hecho? casi cambio casi cambio mi, mi arma favorita con... sí, es oficial, ya es, la, la pistola esta de sable láser es el arma favorita, ¿eh? Si alguna vez os preguntan por mí, ¿cuál es el arma tal? Pues ya sabéis, tío, es estar aquí. Eh, pues no lo sabía que erais hermanos, tío. Eh, vale, ¿dónde hay...? Podemos ir, Pues bueno, Es que no, creo que no hay sitios donde vendan doble espada, digo doble espada. Eh, doble cámara de esa de recompensa. Oye, lo de domesticar animales mola, ¿eh? O sea, la verdad es que... No sé por qué no, no lo hice antes, pero bueno, en verdad... Ah, creo que una de las misiones también es esta. Santi, saludos. Hola, ¿qué tal estás, tío? Eh, comentaba que esta iba a ser la última partida. Lo digo porque Marlon me ha entrado también hace nada. Y, y ahora tú, ¿vale? En principio no... Bueno, a ver, en principio no iba a ver directo, pero al final como que me apetecía. Últimamente es que me está apeteciendo mucho hacer directos tío, es algo muy raro, pero bueno. O sea, no, no es que... A ver, no es que esto, pero la verdad es que yo creo que un directo al día bien Pero últimamente me está apeteciendo hacer doble, tío, o sea, no, no sé, algo, algo muy raro en mí. Pero en fin. Estaba comentando incluso de también hacer en Twitch, pero... qué es que, tío, lo que pasa es que en Twitch... No, no sé realmente si, si me veréis o qué, o avisar con tiempo y suscribiros ahí en Twitch, pero bueno, no sé cuántos seguidores tengo, por cierto, no lo he mirado. Como también es verdad que en Twitch entro poco. Por cierto, espérate, mira, eh, te voy a hacer un regalo, tío. ¿Quieres... ¿Quieres algunas armas de estas para gastar las, las llaves? Ahora te regalo este sniper, va. ¿Tengo algún arma para mejorar? Sí. Vale. Esta. Bueno, y esta en principio también la podría... Bueno, no sé, creo que no me quedan barras, ¿no? 400 barras... No sé si... Ah, pues sí. Vale, ahí está. Pues no me han dado nada por la Últimamente subía como más experiencia Pero parece que no eh, Vale, por cierto ¿En qué parte estás, tío? Ah, estás aquí, vale Bueno, ¿y qué tal, Sandy? Tu día, por cierto, he ido ahí al grano Directo al grano, pero eh, ¿Qué tal estás, tío? Sin igual, no sé si te he llegado a preguntar ¿Dónde vienen los disparos? Ah, vale, lo voy a hacer. Vale. vale. El otro estaba ahí, eh. Pero tiene que haber un tercero, eh. Porque esto es en modo trío. A ver. Los centros comentarios, tío, Ya ves, eh, un tío, este, no sé. No se les apetece como hablar y tal. No. No, ¿qué? ¿Qué me dices, tío? O sea, ¿qué, qué ha sucedido aquí? Vaya tela, tío. Con la espada... ¿No sabes que con la espada podías hacer eso? ¿Qué ha hecho, tío? Con la espada ha esquivado las... Ah, amigo, tío. Por eso igual la gente no se la pilla. <ríe> Por eso las personas no se quieren pillar el tema de la, de la pistola láser. Ya lo entiendo todo, tío. Bueno, sé que... A ver, sé que la nueva tienda la abren dentro de nada... Pero no me voy a esperar mucho. A ver, no sé qué hacer en estos últimos tres minutos. Mira, ¿te parece si entramos? en este modo mientras. A ver, por poner algo. O sea, no, no sé si seguirán dando experiencia, pero. Vale, se ha <ríe> Se ha eh, Robert. Vale. Pues nada, yo apurando. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que si cierro antes de los dos minutos. de las dos horas, más bien. Eh, en el canal no aparece eh, hasta pasadas 12 horas, o sea, no aparece como en destacados no sé cómo decirlo, pero tienen que ser como mínimo mm, dos horas para que aparezca, si no tienes que esperar 12 horas, que era lo que a veces hacía, por ejemplo, si hacía un directo de 40 minutos, pues hasta después de 12 horas no... Yo, yo lo prefiero hacer dos, dos horas por eso, o sea, porque luego... Como que hay, hay más personas que luego lo ven y tal. Eh, vale, no, no sé si me he explicado igual, no sé si me estáis entendiendo, pero en fin, yo, yo sé a lo que me refiero. Eh, vale, antes, bueno, hubo una partida, ¿vale? En la que, bueno, en el tema de las monedas estas, eh, daban mil por moneda de las primeras, pero no sé si, si pudo ser un bug, eso ahora lo veremos, ¿vale? Y en otra partida no daban absolutamente nada. O sea que... A ver... ¿Cuánto dan? Eh... 192 boosts. Lo han... Lo han nerfeado mucho, tío. Esto antes daba más. Pero bueno. En las skins de Star Wars... Sí, era lo que estaba comentando. Se parece esta Deraldo a alguna de Star Wars, eh o sea, quien no sepa un poco del tema se lo puedes colar a ver, te regalas la skin de Star Wars y le regalas la skin de Heraldo a ver esto por aquí vale, ahí está ojo bueno, de hecho es más, mira, voy a, hacer, voy a hacer una cosa el directo finalizará cuando cuando me, o sea si caigo, por ejemplo, aquí... ¡Uy! Finalizo el directo, ¿vale? Que va a ser dentro de poco. O sea, tampoco me lo voy a pasar. O sea, seamos sinceros. Si llego... Mmm, si llego a las dos horas... Ya será suficiente. O sea, vamos a ver. Cuidado con esto. Esto por aquí. <ríe> si es... Si no es muy fan de Star Wars, yo creo que sí, ¿eh? Porque es como así de este estilo. O sea, es que, es que el, el estilo es muy, muy parecido, entonces. Vale, ya se han cumplido las dos horas, ¿vale? Esto ya es eh, como si fuera un partido de fútbol. Esto ya es la prórroga, ¿vale? Bueno, no, prórroga no. El tiempo de descuento, perdón. La prórroga es cuando hay empate. Eh, vale. Estamos en el tiempo de descuento. Todo puede ser... Vale, ahí está Pasamos esto también En cualquier momento el directo finalizará En cuanto, en cuanto me eliminan, tío No pierdas la pierda En cuanto me eliminen, Lo cerramos, tío eh, Vale, a ver esto Ahí está Muy bien No, vale, vale, se acabó Ahí estamos, vale, ya se, se terminó, tío eh, ahí lo tenemos He llegado hasta el 29, tío Pues nada eh, Lo he dicho En el canal principal tenéis también Contenido, ¿vale? Que subí ayer sobre Genshin eh, Luego también tengo Bueno, tengo de otros estilos es que ya os digo, en el principal subo de todo Prácticamente entonces eh, Pero bueno eh, Lo finalizamos aquí, ¿vale? Eh, tener la campana activada, vale, por si mañana me apeteciera hacer eh, directo y, y, y os podéis pasar también un rato, vale. Adiós. Venga, que vaya muy bien. Marlon, Marlon, mira a todos los que estáis por aquí, vale.